del Comando Regional Nordeste aquí en San Francisco de Macorís, el general Sena Rojas quedó eh, juramentado como eh, nuevo jefe de la Policía Nacional. Vamos a escuchar eh, sus palabras en esta toma de posesión. El inspector general,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 le vamos a dar seguimiento a todas las medidas de prevención y a la directrices de nuestro señor director. Muchas gracias, Fernando, y nos volvemos de acuerdo. Va a ser bueno. Bien. Inmediatamente, los dirigentes populares realizaron una protesta en contra de la presencia del general Cenas Rojas al frente del Comando Regional Nordeste. Dicen ellos que Cenas Rojas tiene una deuda de sangre con este pueblo. Recordamos que el general era el que estaba en el momento en que el dirigente Vladimir fue muerto en medio de una huelga. Aquí en San Francisco de Macorís. Vamos a escuchar lo que dice los dirigentes populares con respecto a la designación de cenas rojas. Nosotros como organización, las próximas horas las vamos a reunir, pero a ella nosotros entendemos de que la población franco-macorizana, los sectores organizados de San Francisco de Macorís, llámese los comerciantes. Y los, las organizaciones profesionales deben rechazar la designación de general Cena Rojas en San Francisco de Macorís. Y no simplemente generar un criminal que tiene la deuda de sangre con San Francisco de Macorís. Porque cuando estuvo aquí fue quien dio prácticamente la orden de asesinar a uno de nuestros dirigentes, antigua bandera. Y después del asesinato incubrió junto con el Ministerio Público, a los responsables de este asesinato. Nosotros como organización rechazamos rotundamente la designación de este señor y vamos a iniciar una campaña y vamos a realizar cualquier tipo de manifestación para que la Jefatura de la Policía se vea en la obligación de trasladar de San Francisco de a Macorís a ese señor. Nosotros no vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que ese señor vuelva a este pueblo a querer amedrentar a San Francisco de Macorís y asesinar a, a los jóvenes valiosos. Conocemos la trayectoria de este señor. El PRM, que es el partido de gobierno sabía y sabe quién es ese señor y qué daño le hizo a San Francisco de Macorís. Sin embargo, nuevamente lo traen como premio o como burla a este pueblo. Nosotros exigimos que sea trasladado a San Francisco de Macorís, porque repetimos, nuestra organización iniciará un proceso de campaña de denuncia en contra de este señor que es un general asesino criminal y que tiene deuda con San Francisco de Macorís y que tenga deuda con este pueblo, no merece estar en este pueblo valioso y trabajador. Por lo tanto, volvemos y repetimos, nuestra organización en los próximos días se reunirá. Y va a iniciar esa campaña y llamamos a las autoridades del gobierno a que asuman esta situación que se va a presentar, que se puede presentar en San Francisco Macorís y a los comerciantes, que son parte también importante de este pueblo, que no podemos olvidar la intranquilidad que ocasionó ese señor con la muerte del compañero la Antigua Bandera. A pesar de que la dirigencia popular está muy diezmada aquí en San Francisco de Macorís, ellos inmediatamente lograron que esta oposición a que el general Sena Roja estuviera aquí eh, se realizara una reunión con el jefe de la Policía Nacional, el mayor general Eduardo Sánchez González, estaba en San Francisco de Macorís precisamente el viernes, lograron una reunión en el que el general, vamos a ver este post, señor director, en el que el general Eduardo Sánchez González le solicitó a las organizaciones populares un plazo de 48 horas para él solucionar la problemática generada tras la destinación del general César Augusto Cenas Rojas como director del Comando Regional Nordeste. Ese plazo de las 48 horas se vence hoy. El, veremos entonces qué, se, qué decisión toma el jefe de la Policía Nacional si sustituir a Cenas Rojas o dejarlo en el comando y la reacción que esto pueda tener en los grupos populares aquí en San Francisco de Macorís a partir del día de hoy.